La cosa está jodida, eh Mira, mira, mira Mañana Mañana vamos a ir arriba Allí no se ve porque hay, hay agua O neblina No se ve, pero el castillo de Blanes, está ahí arriba una torre pequeñita que hay y aire hace varios años que no, que no vengo aquí pero guapísimo, lo que pasa es que está lloviendo un poquito pues ya está, nos vamos corriendo para el hotel mañana si todo va bien, hoy estamos sábado mañana si todo va bien, domingo por la mañana a ver si nos deja el tiempo, salimos a correr un poquito de aquí para arriba, todo para arriba hasta el castillo por lo menos bueno, guapísimo el día Venga, explica, explica, explica. ¿Qué? ¿Qué es que explica? ¿Cómo va el trayecto? Pero por aquí vamos, ¿seguro? ¿Sí? sí A ver. Sí, va, va, va. Vale. ¿A dónde? Es el pasadizo secreto. Al blausel, ¿no? Al blausel, sí. Ya, sí en vez de ir por la calle por Pues... La And pequeña, no esta es la de la pequeña. Eh, debe ser la de la calle, sí, porque... Es que no, pero esta es la piscina ¿eh? de los niños pequeños, creo. No lo sé. Sí, creo que sí. Esta sí que no lo sé. Sí, y sí, aquí... Otra. Mm, no, ah, no. Esta, no... esto ya es el agua de la calle. Sí, el agua de la calle. Sí, es... Pero hay mucha, no, pero hay mucha cantidad. Hay mucho todo. Aquí está el comedor. Vale. Vamos y ahora que ya vale, de que rega, vamos al vamos Blaucel. Estamos en Blaumar, Mar, vamos al Blaucel. A tomar un café. A tomar un café. Cafelillo. El café el café Venga, que, cambio de hotel. Estamos aquí y son dos hoteles que se comunican por abajo su terreno está muy bien y bueno el caso que la fiesta antes estaba en este y ahora la han cambiado a este así que ahora nos vamos a luchar al otro hotel que es donde hacen la fiesta Lo han cambiado. Sí. necesito, pero es que luego cuando salga el sol te pilla todo de lado ¿vale? y ya está super foco para media hora tres, cuart tres cuartos de hora yo creo hasta que sale. son las 6 y 17 6 y 20 de la mañana así que hasta las 7 será de noche más o menos, y ya está Vamos. paso por recepción que no lo grabo ¿vale? no lo la gente vale, pues nada en un hotel me <risa> pues está la persona de recepción pero no, no quiero por respeto, son propiedades un poco... Como privadas, no, no, no podemos grabar. Bueno, pues, venga, vamos a... Hacia la parte de la, de la playita, que la tenemos aquí, que está ahí. Mira, ahí, Michis, Michis. ¿Qué pasa? Eh, peques. Ahora están ellos tranquilos, no inicios Están ellos súper felices ahí, súper... Eh, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos chiquito que hay por aquí bambas pues bueno me he traído unas que no van bien para asfalto que vamos a hacer una parte de asfalto realmente no van bien que son las las las trae estas un poquillo medio rápidas pero claro también en algunos puntos tengo las de asfalto entre las de asfalto y estas pero qué pasa que en algunos puntos hay algún lugar que yo creo que lo haré a la vuelta porque ahora a la ida no se va a ver nada lo hará la vuelta a ver si me da tiempo eh, que ayer estuve grabando con el móvil y haciendo fotos y eso con la familia y eh, bueno hay como un peñasco o sea, hostia, se llama o sea no sé qué bueno que se puede ir como andando que está bueno con escaleras montado y todo eso y un peñasco muy guapo aquí pero ya digo que ahora si lo grabo de noche no se va a ver nada no se va a ver nada entonces bueno eh, pues lo grabaré cuando ya sea de día a la vuelta a ver si me da tiempo ¿qué tiempo tenemos? pues mira, si eran las 6 y 20 si eran las 6 y 21, 22 eh, y tenemos que estar a las 8 y media en el hotel para ducharnos corriendo y a las 9 ponerme aquí que hay algo de luz alrededor de las 9 de la mañana hay que estar desayunando porque el desayuno se acaba a las 10 pues tenemos ese tiempo hasta eh, 6 y media Vamos a poner 8 y media. Tenemos para ir hasta las 7 y media. Avanzando, digamos, y volviendo de 7 y media a 8 y media. Más o menos vamos a contar que iremos igual para ahí que para volver. No creo que haya mucho nivel. Porque voy a ir a algún pequeño cerro que veo por aquí, pero vamos, poca cosa. ¿Eh? Está el mar como ayer. Súper, súper bravo, súper guapo. No sé si se va a apreciar algo, pero bueno. Cuando se haga de día ya se verá chulo, ¿vale? Y hasta ahora paseo para allá. Ya digo, tramo de asfalto. Y de momento... Pues es lo que... Ah, espera que no he puesto el reloj. Vamos a poner el reloj que... Que coja... Vale, ya está. Cronometramos. Ahora pongo el, el otro cronómetro. Es muy importante cronometrarse aparte. A ver, que aquí también lo ves, pero es mejor yo sin autopause. Este con autopause... Y el, y el reloj normal con cronómetro. ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú haces una ruta y dices, ahora voy a ir eh, hora para arriba y hora de vuelta, digamos, si tú vas con autopause, ojo, porque si te paras cinco minutos no están contados. Y luego dices, ah, solo llevo 50 de ida. Y luego a la vuelta la en 50. No la en 50 porque has parado cinco minutos a lo mejor. Entonces, con el otro, yo soy seguro que a tal hora o lo que tenga calculado me tengo que volver. Y este, digamos, luego va con autopause, para arriba, para abajo, se para, lo que tenga que hacer, te cuenta tiempos. Pero tengo el otro siempre para la realidad, para decir, llevo una hora corriendo, me tengo que volver ya. Y es una hora total bruta, para que me dé tiempo de volver y llegar al sitio donde tenga que llegar. Venga, vamos a, a darle. Ahora le pongo la música. ...llegando ya a la parte... ...del Peñón ese que decimos... Que ...está ahí, luego se verá de día... el mar... ...aquí ya hay algo más de luz de paseo... ...ya se ve un poquito más... ...proseguimos... ...ahora... ...me voy hacia... ...hacia el castillo... ...que hace varios años que no subo... ...o sea que no me acuerdo ni del camino... ...son unas callejuelas me parece... ...aquí de Blanes... ...y ya está, subiremos al castillo... A ver si se ve algo en la oscuridad. Ya veremos. Y luego por ahí intentaré buscar alguna ruta alternativa. Unas escaleritas para entrar en calor. Eh, vamos ahora del paseo. Vamos aquí. En realidad, eh, yo la otra vez subí por otra calle anterior. Eh. Pero bueno. He apurado lo que he podido. Como no lo veo bien, porque está todo oscuro, oscuras. No veo bien el objetivo. Pero siempre que subamos iremos bien al final lo importante es subir porque es el punto más alto que hay sí. yo creo que sí me parece recordar podría ser yo vendría por esa calle por aquí para arriba yo creo que sí mientras subamos para arriba estaba haciendo calor ¿eh? con la chaquetilla la he sacado pero ahora hay como la, inmer la inmersión térmica, ¿sabéis? y hace calor así que ahora me la quitaré una tío que corta impermeable impermeable. por si las moscas como estamos con días de lluvia, digo, vaya que la liamos desde aquí se tiene que ver súper bien antes he visto, había una, una vista guapísima de Blanes en un punto perdido igual, ah, no grabo. Pero aquí como un mirador. Te da chulísimo, ¿ves? Todo el puerto. ¿Eh? Puerto deportivo creo que es. ¿Eh? Ahí todos los barquitos. Nosotros estamos para allá. Bueno, no se va a ver, pero mucho más para allá, bueno, tampoco tanto. Ahí tenemos el espigón ese raro, el, el peñón y estaremos por allí, por donde se ve la, la luz roja pero más pegado al mar más o menos y ya está eh. luego saldrá el sol en principio como estamos al este en principio el sol saldrá por ahí lo veremos ya dentro de poco pero ya clarea, ¿eh? ya clarea pero no ha llegado a empezar a salir pero cuando salga estará chulo la salida de sol y hasta aquí no es puesta, aquí es salida venga, seguimos para arriba. Bueno, que me he acordado, digo, hostia, esta es una subida así tendidita que no es dura, no es dura, es bastante horrible Digo, me recuerda al Farel. Y digo, hostia, al Farel. A ver si tengo la bici ya lista, ya la tengo pintada. Pinté cuadro horquilla. Me queda pintar lo que es tija, tija y manillar que son plateados. Los pintaré negros, luego va encintada La bici carretera y solo se verá un trocito negro. Pero bueno, yo espero que quede guapilla, dentro de lo que cabe, dentro de lo vieja que es. Que tiene pues 30 años. La bici pues con 30 años si la podemos hacer aparentar 20, le hemos rejuvenecido 10 años. ¿Quién no quisiera de 30 aparentar 20, no? Eso todo el mundo afirma, ¿no? Yo de 50, aparentar 35. <risa> Estaría bien. Bueno, seguimos subiendo. Bueno, pues estamos en el último aparcamiento. Motos, coches, Castel de San Juan. Esto yo no me suena, esta este cierre. Supongo que está para cerrarlo de vez en cuando. No sé si tienen que hacer obras o algo. Pero vamos. Castel de San Juan. Horario. Bueno, no sé. Ahora está abierto. ¿Vamos por aquí o vamos por la derecha? Vamos por la derecha. Está de arriba. Es la torrecilla esa. Muy pequeñito, ¿eh? muy pequeñito. Es básicamente una torre redonda. No, tengo que ir. No sé si por aquí hay alguna escalera que me suba. Sí, aquí hay una rampa. No se ve mucho. Como voy, además con las gafas, son fotocromáticas, pero siempre oscurecen un poquitín. Voy andando porque no veo lo suficiente para no tropezarme. Entonces subo andando que no se ve lo suficiente como para correr vale, pues aquí lo tenemos sí ¿eh? hombre, si han hecho alguna reforma algún arreglo yo no me acuerdo que, que esto estuviera hecho creo que pasan años esto debe ser una una central de esta de meteorológica una estación y el castillo no es más que esto ¿eh? es poca cosa a lo mejor subterráneo hay algo ¿eh? pero vamos a ver la torre de esta bueno, al menos que se grabe algo aunque sea un poco de noche pero ya no vuelvo para no desperdiciar kilómetros que está de escaleritas aquí también una vez sí, también encontré a alguien sí, bueno, no, pero hablemos pero no no es que nos conociéramos de, de, de canal de nada alguna vez me encontraba a alguien aquí, sí me suena una grabación hace un montón de candados un montón de candados, eh que han enganchado a la gente, como dicen, son como amarre ¿no? entre las dos personas ¿no? como un símbolo de, de unión entre las dos personas, se echan el candado y dicen ya, hasta la muerte bueno pues vista chula de todo Blares. y ya está, no me voy a calentar mucho más la cabeza para que me cunda, si no, enseguida tengo que estar volviendo y no, a ver si podemos aprovechar el día y sacar algo, algo de kilómetros ahora la duda es si tiro hacia Cala San Francés voy por la costa bordeando por senderito de costa que no los conozco, no sé si hay mucho o poco o cómo está y si no, irme hacia montaña para adentro ahí está la duda me voy a Calas, que es lo que suelo hacer siempre que voy a la playa, a la costa brava me voy a la zona de Calas y voy de Cala en Cala o me voy a a tirar a, a montaña para allá, yo creo que por el tiempo que tengo me voy a tener que ir a Calas porque si no sería irme a las montañas de por ahí enfrente yo creo que va a ser muy lejos. Bueno, vamos a ver habría que pasar la carretera la autopista creo que es aquello o carretera, no, la autopista no, será la carretera está por ahí claro tendría que ir a esas montañas de allá y hay que pasar carretera y todo me voy a quedar en esta banda en la banda de la derecha de, de la más cerca a la costa, que además siempre tienen mejor referencia tú pegado a la playa te dejas el mar a la izquierda y sabes que estás volviendo seguro. Pues venga, nos vamos para abajo y ya está. Grabo luego. Cardi Botanic para allá y Cal San Francés. Vamos a la Cal San Francés por aquí. No sé lo lejos que está. Había estado de pequeño, de pequeño había estado con la familia que veníamos, sí, a veces a la Cal San Francés, pero claro, veníamos en coche. No sé qué distancia hay. Pero bueno, vamos a ver. A ver cuánto trámito hay. El puerto ya se ve un poquito más, ya hay más luces. ¿eh? barcos buenos, bueno de todo. Más pequeño, más grande. De todo. ¿eh? Bueno, parece que ya digo, yo aquí había estado también. ¿eh? Había estado, me parece, con el cole. Pero yo ya no me acuerdo. Estará ya trein, trein, 40 años con el cole. ¡pah! 38 40 años ahora. De que yo era casi GB. Bueno, pues... jardín o jardín Botánico Mar y Murtra. Yo estuve, pero yo digo, ya no me acuerdo mucho. Tengo sensaciones que me quedan, pero bueno. Se supone que estará bastante bien, que será de pago también. Y bueno, pues habrá un montón de especies de... Se supone que de cosas así un poquito mediterráneas, ¿no? De plantas mediterráneas y tal. No, la verdad es que no lo recuerdo. Es famosillo, es famosillo. Bueno, pues seguimos por aquí. He probado algún caminito, pero no, se corta, cae sin salida. Entonces voy probando... Casa San Francisco sigue por ahí. Pero por si había algún sendero, ¿no? Costero, ya me entendéis, alguna trialería o algún caminillo alternativo, ¿no? Como a veces que hay por Tosa, por Lloret. Ya está, vamos a, a seguir de momento por asfalto. No hay otro camino que no sea el asfalto de momento. A lo mejor por los acantilados más para abajo hay algunos. Pero tienes que entrar desde otro punto. Y vete a saber, ¿eh? que probablemente no, eh. Probablemente sería de matarse. Sería peligrosísimo. O sea que que nada, vamos por donde es más factible camino de coches bueno, ha costado pero me iba, me, iba, me iba a tirar me iba a tirar por el camino pero he visto, hostia, digo, visto la señal ahí como de dos tíos andando digo, hostia, la señal de sendero y ahora he visto un chico que subía para arriba que pasaba por aquí, digo, hostia, pues ya ves, por aquí camino de ronda y Sienta que el de roto también va por aquí Cada Francisco es 0,3 300 metros, la tenemos aquí enlace con GR 92 2 kilómetros, 1,7, ¿vale? Pues venga, vamos a, a coger este y a ver a dónde nos lleva Este un chico tirado para acá Vamos a sacar aquí Ah, vale, vale, está guay, está bien hecho, ¿eh? Pues fíjate un poco más y me lo paso, ¿eh? Pues ahora ya tendremos senderito bueno, me imagino ya de tierra, arenilla, arenilla típica, esa arenisca que hay por la playa que resbala, esa cabrona que resbala, pues esa, pero bueno, esperemos que no tampoco haya mucha subida bajada, entonces no repara tanto, vamos a ver, aquí habrá una vista chula llegando aquí al mar, El camino de ronda famoso hombre esto ya empieza esto ya empieza a ser otra cosa ¿eh? esto ya empieza a ser otra cosa hostia está súper arreglado ¿eh? demasiado arreglado ¿eh? debería estar menos arreglado hay que decirlo aquí se habrán gastado un dinero en hacerlo todo guay pero en realidad debería ser un poquito más salvaje pero bueno Ahora ya empieza, ah, vale, ahora ya le han hecho un poco cementillo, con cuatro piedras. Bueno, aquí ya, bueno, está la parte más fea, más artificial. Vamos ahora, iremos para allá, pero es que está, es que está guapísimo, ¿eh? Mira. Y el sol, pues ahora, ahora aparecerá pues, por allí más o menos, ¿eh? pues todavía no, el tío se resiste, se resiste, porque hay unas nubes porque por la hora ya deben ser las llevamos una hora justo pues son las 7 y 20 más o menos de la mañana y bueno, eh, sí ya debería haber salido lo que pasa es que hay cuatro nubes que no nos dejan pero bueno, chulo, eh, chulo la cala san francés debe ser esto ¿eh? porque si ponía 0,3 la tenemos aquí entonces ¿eh? tiene que ser esto pero vamos a coger la cámara de otra manera que agua más limpia y más verde mujer de ayer decía que que agua más verde más guapa ¿eh? está guapísima como un verde clarito así debe ser hacer uh, ser el azul oscuro aquel más verdecilla Sí, sí, esta debe ser la cala San Francisco bueno, pues desde aquí hacemos una vista y seguimos, vale pues el camino seguirá por ahí, haremos todo el bordeo ese por allí y por allí aquellas vallas que hay de madera y seguiremos, seguiremos. bueno, al menos tenemos un camino bien marcado, y está, ya salgo guapo, eh vamos a bajar, va. vamos a bajar qué caray ya que tenemos la Tetraim ¿eh? ¡Oh, guapo, eh! Mira, mira, mira. Madre. ¡Joder, nene! nene! ¡No, no! Es que no quiero que me moje. Me mete una salpicada que me deje flipando de, de mojado, ¿sabes? Nene, cómo está el mar, eh. Está increíble, eh. Está movido, movido como ayer. Bueno, sí, más o menos. Sí. Entra en ganas de tirarse ahí porque es que está el agua tan guapísima. Pero tírate y te matas, ¿no? Pero que entra en ganas de tirarse porque está guapísimo todo, todo de espuma, ¿no? Pero, ¿Quién fuera gaviota para volar por encima? Bueno, seguimos. Sí, sí, las olas son, son grandes. La verdad es que yo... Eh, yo no soy de mar, ¿no? Vivo más para... Bueno, tampoco es que viva lejos, lejos del mar, pero... Pero la verdad es que como yo vi las olas ayer, que no se apreciará en algún vídeo que subió, no se apreciará, pero... Como yo vi las olas, no lo había visto nunca. Nunca había visto el mar tan, tan subido de olas, así, ¿sabes? Con onda grande... No se puede apreciar así, en la cámara nunca se aprecia, ¿no? Pero pero la realidad es la que es, ¿no? Y, y yo nunca, nunca lo había visto. Mira, tengo años, pero claro tampoco he navegado ni nada de eso. Pero también Ronda Fiscal, Calle Fragata, Calle Fragata y Calle Mirador de la Cala. Nos han abierto la puerta, así que vamos a aprovechar que se puede pasar, que no lo tienen cerrado. Seguramente cuando hay peligro o lo que sea, pues lo cierran. hombre está muy bien ¿eh? para acercarse así al mar y tal bueno, está bien muy chulo, muy chulo, ¿eh? este, este tramo está chulísimo todo el camino de ronda que había hecho no era tan chulo el tramo que yo había hecho que era más para arriba, más para Lloret o Tosa por ahí y no, no era tan chulo es chulo, pero este trozo está mejor me gusta más siempre, lo tenemos cerrado tienen puesto esto para que la gente no pase yo no voy a pasar, porque tampoco vamos a hacer nada ilegal, ¿podría pasar por ahí? pues sí, podría pasar como me diera la gana pero no lo vamos a hacer porque si alguien ha considerado que está peligroso y ha cerrado la puerta con el candado, pues no vamos a discutir. Yo creo que hay que actuar con cabeza. Alguna razón habrá. Puede haber zona que se pueda desprender, estén reparando alguna zona porque está todo, si os fijáis, todo con alambrada, porque esto es súper peligroso si hay desprendimientos. Entonces, está súper mallado todo, súper protegido, lo intentan hacer lo mejor posible, pero a veces hay desprendimientos. Por eso, precisamente, tienen los tramos eh, como con compartimentos, ¿no? Para decir, cierto tramo está peligroso. Cerramos y tiene un escape con escalera para arriba, ¿ves? Entonces, nada, nos vamos por escalera para arriba y ya está. Ellos ya cierran el camino poniéndote unas... Bueno, poniéndote una escalera, no. Contando un tramo que es de escalera de escapada. Vale, y ya está. Así que nos vamos para arriba, pero sí, sí, ¿veis? Cuando llueve, imaginaros, ¿veis? Todo esto que cae. ¿eh? Toda la piedra está. Que no sé si es que ha caído o la han puesto, pero ha ido cayendo de aquí se habrá ido desprendiendo o sea que esto está eh, todo está aguantándose con la, con la alambrada es una alambrada pero de las gordas eh. no es de aquella finita eh. Hostia, malla gorda eh. bien arreglado bueno pero sí, sí, claro esto con cuando hay muchas lluvias y tal puede haber desprendimientos está peligroso, eh la tierra todo que se va escapando y esta zona no será transitada normalmente porque por como veo que está de plantas no será transitada pero está como vía de escape para salirse del camino y subir hacia se supone que hacia alguna calle alguna carretera es nos llevará buena. vamos a ver ¿A dónde nos lleva? otra ¿Eh? vez y otra vez. Con la valla igual para poder cerrar. Si hiciera falta. Bueno, luego a la vuelta nos iremos por ahí. Hemos, como hemos tenido que subir un montón de escaleras ya, para no bajar y no perder tiempo, digamos, en, en que no corres, que es bajando escaleras, eh, en vez de irnos por donde por el camino de ronda, ya hemos ido por una calle, eh, luego cogeremos por aquí, que pone Blanes Centro, 1,4, está ah, súper pues cerca. Eh, ahora vamos a coger para ahí, para Lloret de Mar, que no vamos a llegar, pero bueno, vamos a acercarnos un poquito para Lloret y ya está, aquí por este camino. A ver si podemos ir pisando un poquito al lateral de la carretera, que se pisa a de, aguja de pino de esta, y es un poquito más cómodo, menos lesivo y más seguro. Eh, por aquí parece que hay un poco de camino. Así que ya que llevamos la T-Trail, sí, sí, por aquí podemos ir bastante guay, bastante guay. Pues venga, ya me tengo que volver pronto, eh. Porque todas estas vueltecitas se entretienen. Y ya digo, a las 8 y media habría que estar en el hotel, 8 y media poco más. No nos podemos descuidar. Creo que llevo casi 10. Voy a moverme. 9,6, bueno, 9,6 kilómetros. Pues estamos en Santa Cristina para abajo, se supone. Yo es que esto hace la hostia de años. Había una cala ahí que se llamaba Treumar o algo así, que había que pagar 3 y 6 euros para entrar. Eh, creo que andando se podía, pero bueno, no tengo tampoco tiempo de bajar. Y está lo mismo, a 5 minutos está la cala Santa Cristina, la playa, pero, pero no voy a, a bajar porque no tengo tiempo, así que me vuelvo. Playa de Santa Cristina, así a peatonal. Venía una persona ahí con la tabla de hacer... De hacer sur, que se supone que la entrada andando es libre. ¿Eh? Cerrado de 8 a 9. Ah, bueno, de 8 de la noche a 9 de la mañana. Claro. Bueno, pues ya está, nos vamos. Yo creo que tendremos 6 kilómetros de vuelta, algo así, porque vamos a ir como más directos. Así que por aquí se iría por aquí para abajo ¿vale? así que ya está no grabo más nos vamos a darle caña que son las 8 de la mañana y a las 8 y media tengo media hora para hacer 6 o 7 kilómetros o algo así, ya veremos seguimos sí, sí por lo que veo la gente va andando o sea que andando todo el mundo pasa andando a la cala ah bueno pues son 5 minutos andando claro, o sea que corriendo te dejas en 2 minutos en dos minutos estás abajo venga vamos a darle caña ahora ya solo grabo cuando llegue a, al paseo de Blanes ¡Es rápida! ¡No tengo tiempo! Vamos a subir al peñasco este Venga, el punto más alto es este Es que está abajo No hay mucha altura eh, Ya tenemos hecho arriba, fuera de las nubes pues venga, me voy para abajo, que no llego al desayuno. La gente haciendo surf por ahí abajo, aprovechando las pocas olas que hay. Aquí normalmente no hay suficiente ola, hay un poquito, pero no tanto como para hacer surf. para saber que tenemos que volver voy a revisar el coche que lo tengo aquí ver que está bien y ya para el hotel vale, vale, parece que está bien correcto, correcto venga, rápido kilómetros no es mucho, pero bueno lo que ha dado tiempo 15,99, 16 395 positivos 8 y 44 2 horas 20 puede ser 1 hora 57 limpia 2 horas 20 sucias vamos a desayunar, sigo bueno, café con leche uno de lanza pan de payés con tomate y aceite ahora le pondremos una costada de estas con margarina de estas un crepe que no le voy a poner nada o sea que no le voy a poner chocolate. o sea que va a ser el ligerillo antes no sé si puedo algo más pues mucho, a lo mejor puedo incluso poca cosa tampoco para jugar ya no he entrenado ya no hay que cargar esperando ya, ha ido a aparcar de nuevo el coche, que lo hemos tenido que mover, pues eh, ya está, ahora nos iremos ahí a la piscina climatizada después de, de comer. Vamos a comer, intentando no pasarnos, que el buffet es, es tentador, como siempre, probar un montón de cosas. Vamos a, a intentar no pasarnos, no me suelo pasar, no me suelo pasar, pero bueno, siempre, si quisiera estar fino, realmente no, no puedo venir a un buffet, porque realmente por poco que suba sube 400 gramos de peso al final o 500 o si está aquí dos o tres días entonces por poco que quiera siempre subes bueno pues venga vamos a, a comer os grabo un poquito lo que lo que serán los platos de lo que como yo eh lo que como yo no lo que come la familia come diferente vale y ya está hemos hecho 6 kilómetros 6 kilometrillos, hemos hecho ahora de nuevo, esta mañana 16, de hecho yo, a llevar a 6 de paseo. Hemos ido un poquito al camino de ronda, a la casa de San Francés, un poquito lo que yo he hecho yo hoy, pues un poquito repetirlo, pero desde un poco más cerca y sin dar tanto rodeo, pues, tanta vuelta. ¿no? Venga, seguimos. Empezamos con un poquito de piña porque yo nunca cojo fruta después de comer. Si la cojo, la cojo antes, pero no la cojo antes. No la cojo después de comer nunca, ¿no? Eh, vale, entonces, pues piña de dos tipos y santiago un poquito. Y luego nos vamos ya con el plátaco de verdura que ya, bueno, lleva de todo. Lleva de todo. Esto también es verdura, el tomate, como era eh, calabacín, así como una especie de media pisto, así. Bueno, está todo tapado, pero bueno, bastante verdura, está bastante bien. Un poquito de brócoli de, de una manera y luego coger de otra. Que hay. En fin, bastante a tope para gente vegetariana bastante bueno el otro plato me he dejado una parte una parte pero yo creo que llevaba ajo llevaba ajo o algo y entonces cuando yo detecto el ajo el ajo no me convence mucho así que me he dejado parte bueno vamos con el un poquito de picatostes que que pan pero bueno he visto que había picatostes pues eh, un poquito de pan de tostado y un poquillo de dos paellas una, una en realidad es de montaña y otra de mar, pero yo solo cojo la parte del arroz y hasta al final es lo que me lo que me funciona mejor, no me complico. Venga, repetimos paella. Vale. Repetimos un poquito de paella, sin, sin carne, sin pescado. Le ponemos un poquillo de. Es, bueno, sí, tallarín no, es espagueti, tiene algo de queso tirado, muy poquito, pero bueno, algo de queso, patata como un poco medio asada, medio, bueno, proceso raro, y alguna chip de esta que digo, ah, listo, digo, a voy a coger, y ya está, no, no cogemos, no cogemos nada más, luego ya el postre, poca cosa y ya está. Hay que contar que, claro, que ahora comemos, pero ya hasta la noche, tarde que lleguemos a casa, verdad, probablemente ya no cenaremos. Así que también hay que cargar cierta cantidad porque estaremos bastantes horas entre piscina y todo, que, que, no, que no cenaremos. Vamos, vamos, con, el... <coughs> vamos con el postre. Eh, una especie de pastelito bueno, típico este de hojaldre con cabello de ángel, que es calabaza, para que no lo sepan una especie de crema catalana a granel que tiene muy buena pinta está en un plato ahí muy bien majo con chocolate pero yo no he la parte de chocolate y bueno, pues eso, con una especie de crema catalana como un poquito como con aire, un poquito así como mousse esto lo probé ayer, está bastante bueno, así que en principio nos quedamos con esto ya está, El yogur no me convenció porque comí ayer yogur de sabor coco y otras veces, otras marcas sí, pero esta marca a mí no me convenció. Así que me parece que aquí vamos a terminar los, el postre y ya de comer no hay nada más. Ya acabamos de hotel ya. Una aclaración. Hay que decir que aunque veáis que digáis, hostia, pues solo hay ese postre. No, no, hay la hostia de pasteles que se ha dejado aquí. en Que se ha dejado ahí eh, el trocito de... Pero que hay pastel hecho con la de chocolate hay la hostia de, de postre de todo tipo, de fresa, de todo, pero claro, yo no como eso, no me gusta. Pero hay que decir que el que piense, hostia, qué postre más, no, no, hay la hostia de todo, fruta, de todo, que yo como muy limitado a, a lo que me gusta.